el país en todos los niveles nosotros antes de despedir nuestra emisión estelar queremos, queremos recordar junto a ustedes al hombre que definitivamente cambió la manera de comunicar en nuestro país vamos a despedir nuestra emisión del día de hoy con la opinión de nuestro líder eterno Hugo Chávez sobre Venezolana de Televisión Venezolana de Televisión ese canal que cumplió un papel y ha cumplido un papel valiosísimo y hay que reconocerlo reconocerlo, el papel que ha jugado venezolana de televisión al frente de la batalla política así como la oposición tiene sus cañones que han jugado su papel, tenemos nosotros nuestros cañones comunicacionales el principal de ellos, quien lo duda venezolana de televisión Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Amigas amigos de toda Venezuela, bienvenidas, bienvenidos como siempre a su programa Contragolpe, breve pero contundente como decía hace pocos minutos nuestro presidente Nicolás Maduro, hizo importantes anuncios, nosotros queremos dedicar estos 20 minutos no solamente a recordar la figura del comandante Hugo Chávez como gran comunicador, gran inspirador también de los cambios en venezolana de televisión, sino también a compartir con compañeras y compañeros de nuestra televisora que normalmente están detrás de las cámaras. Hoy vamos a ver sus rostros, vamos a escuchar sus opiniones, aunque sea brevemente. Gracias por estar con nosotras y con nosotros esta noche. Nosotros rápidamente les presentamos... Rápidamente les presentamos... Profesores Juan Barreto y Arle Herrera. Herrera, además con su programa El Kiosco, verás todos los domingos a las 10 de la mañana. Profesor, gracias por estar aquí. El eh, profesor Juan Barreto. En nombre del público. Gracias, también <risa> por estar con nosotras y con nosotros. Sí. Rápidamente, Julio Mota, Henry Dávila, Pedro Izaguirre, Janet Girón, José Molina, Pedro Rivero, Angélica Méndez, Cristina Sutil. Y un coleado, un compañero de la organización Redes que viene con el profesor Barreto, coleado entre comillas en el mejor sentido. Gracias, Jorge, por estar esta noche con nosotros. Sin dilaciones, profesor Arler, le preguntamos en primer lugar, abrimos los fuegos con usted. ¿Qué cree que hizo, que convirtió a Chávez en ese comunicador que, que es y que fue? Mira, sus propias condiciones de, del comandante presidente Chávez realmente, sin ser un periodista profesional, tenía las condiciones de que envidiaría cualquier eh, periodista, cualquier profesional de la pues. comunicación. Mira, un olfato para la información, para la noticia, garra, punch, saber construir eh, una información, el presidente Chávez eh, le ahorraba el trabajo a los periodistas en el sentido de que él desde una vez te daba el título, sí. eh, te resumía un acontecimiento histórico en dos palabras, por ahora. Eh, te iba a las Naciones Unidas y, el, y, y daba los titulares en el mundo, aquí huele azufre. Y muchas otras tantas expresiones del comandante cuando dijo, vamos a la batalla de Santa Inés, un día que aparentemente era una derrota para el movimiento revolucionario, cuando ellos recogieron las firmas Y él volteó inmediatamente aquella situación y lo convirtió pues, en un entusiasmo popular, que lo ratificó en aquel referéndum que quiso ser revocatorio y fue ratificatorio. El otorgamiento del Premio Nacional de Periodismo, el comandante Hugo Chávez, fue criticado por el Colegio Nacional de Periodistas, por el gremio que formalmente representa a las periodistas y a los periodistas. Sí, nosotros. Sé, Entramos y... en esa polémica. ¿Usted que piensa? Sí. Como profesional de la comunicación, como reportero y como docente. Bueno, hay dos cosas. Una que podía ser inclusive por desconocimiento del mismo colegio, dijo que para dar el premio había que ser periodista. ¿No sí. es así? Eh, la mención de opinión del Premio Nacional de Periodismo establece en sus bases que se le puede otorgar a cualquier persona que haga opinión en los medios de comunicación. Pero además de eso, ya el presidente un año antes había ganado un premio internacional, el Rodolfo Walsh, uh -huh. que lo, lo otorgó la, la facultad de la, de la Universidad de La Plata de Argentina. Y también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa le dirigió una carta a la decana de esa facultad para que le retirara el premio al presidente Hugo Chávez porque no sabían quién era Rodolfo Walsh, si, no, si ellos hubieran sabido quién fue Rodolfo Walsh, un gran reportero, un gran periodista, fundador de prensa latina en América, en nuestra América, pues el propio Rodolfo Walsh le hubiera otorgado ese premio al comandante Chávez. Pero aún así, tú le quitas al presidente Chávez el premio Rodolfo Walsh, el premio nacional de periodismo, eh, de todas maneras la historia registrará su, su tránsito por esta vida como un insigne comunicador. Y eso está, pues, en, en, en todo lo que ha sido su trayectoria. No solamente él como persona, sino que él creó todo un sistema de comunicación. Cuando él empezó, dijo... nuestra el rescate de TV, El rescate de TV, porque este es un canal heroico que aguantó la rapacidad de medio siglo de la Cuarta República. Y, y sobrevivió. Como no lo pudieron, eh, con rapacidad no lo pudieron destruir, lo quisieron destruir a tiro. Y tampoco pudieron. Y aquí está el canal. Juan Barreto. ¿Qué hizo de Chávez ese gran comunicador, como lo describía de, el profesor de Su apego a la verdad. Chávez decía siempre, yo me aprendí esa frase y se lo digo a mis camaradas, la mejor política es la verdad. La verdad es siempre revolucionaria. Y ese premio que le dan a Aunque Chávez... Aunque sea dura. Claro, como ese cerrar, no es tan simple la verdad, lo que no tiene remedio. Por ejemplo, Nardo es corrupto, eso es verdad, lo que no tiene remedio. Presuntamente. Presuntamente. Ahí están los cheques presuntos. Claro. Ahora, eh, Chávez, fanático de la verdad, amante de la verdad, constructor de la verdad. Y ese premio fue un premio a la verdad. Y Chávez que comunicaba la verdad y cuando se equivocaba, se autocriticaba. Una cualidad que no tienen otros políticos. Por lo menos en la derecha yo nunca he visto a Radoski, a López, a Borges, diciendo, oye, nos equivocamos. Por ser el primer partido que se lo reconociendo el golpe de Carmona. Yo nunca los he visto. ¿Usted que lo conoció durante sí. ese proceso de ir a las catacumbas, como lo dijo el mismo comandante Chávez? Era así también en sí. los 90? Te voy a echar un cuento, Vanessa. El comandante Chávez, en su infinita generosidad, siempre dijo que yo había sido el creador, el inventor de lo presente. O Esa mentira. Es la única vez que lo oí mentir. Pero era una mentira noble, ¿no? Él eh, tal vez creó eso. Eh, porque conversábamos mucho en la campaña 96-98 yo le decía a me está yendo a tanto pueblito visitando caseríos recovecos, recónditos de la patria porque no hacemos un programa de costa a costa que lo oiga todo el mundo, ahora amanecer bolivariano le decía yo por ejemplo, ¿no? y entonces arrancas a las 5 hasta las 9 de la mañana y la gente llama, llaman de Guiria, llaman de Falcón, ¿verdad? llaman de todas partes no, no es que yo le quiero ver los ojos a la gente. Él me decía, yo le quiero ver el blanco, el ojo a la gente. Le quiero ver a Pepe el ojo mientras le doy la mano. Porque yo quiero sentir lo que la gente siente. Entonces, tal vez por eso, él decía que yo inventé a los presidentes. Pero mentira, lo inventó él. Porque si, de hecho, si no hace el programa, no hay programa, no hay a los presidentes. ¿no? Eh, ¿Fue ese contacto con la gente lo que lo convirtió claro, en ese sistema claro, comunicador Ese sentir es a la gente, ese sentir a la gente, escuchar a la gente. Yo siempre me... me me reía con sorna cuando la oposición hablaba del tirano. ¿no? Mira, no había, yo no conozco a otro político que consultara tanto a la gente que, como Chávez. Cuando Chávez tomaba una decisión es porque la había meditado, porque la había consultado. Yo formé parte de esos equipos de dirección que Chávez montaba ¿eh? y de coordinación de cosas. ¿no? Fui miembro de la dirección de, del MBR, MBR de Quinta República un buen tiempo, 11 años y Chávez consultaba una vez, dos veces quiero escuchar la opinión de todos ¿Por qué no le damos otra ronda ya todos hablaron, ya están seguros que dijeron todo lo que tenían que decir así era Chávez, ese fue el Chávez que yo conocí un Chávez que escuchaba, un Chávez que consultaba pero también un Chávez muy firme cuando tomaba decisiones entonces, por eso te digo, apego a la verdad escuchar, escuchar muy importante escuchar, que es un comunicador es una persona que habla y escucha que se vincula con el otro sino la comunicación no es comunicación, es unidireccionalidad, es imposición y es información. Chávez era un comunicador y un informador, pero fundamentalmente un gran comunicador. Y como dice Darle, condiciones naturales, ¿no? condiciones de simpatía, de empatía con la gente, de, de, de, bueno, la creatividad de Chávez. Su, su, su espontaneidad, el romper siempre el protocolo, el estar ahí, eh, por encima y más allá de los acartonamientos. El, eh, eh, bueno, cuando la reina Isabel le estiró la mano Chávez, se la agarró y le dio un beso. Sí. Qué bonita es tu sí. usted, su majestad. airoíto lo abrazó, sí. pichó en las grandes ligas, Pero... golpeó el mazo de Wall Street. O sea, Chávez, sí, Chávez... Claro. Claro. Y que vamos a romper el cartón sí, también, sí, profe, porque están nuestras claro. compañeras y compañeros queridos con quienes vamos a compartir también este espacio. Tiene el micrófono Janet Girón, buenas noches Janet, además compañera de muchos años del equipo de Contragolpe y también de otros proyectos en Venezolana de Televisión. ¿Cómo ves al canal en este momento? En este momento lo veo, este, si yo comparo desde el momento que llegué acá, que fue hace 10 años ya, este en este momento lo veo muy grande con mucho avance, comunicacionalmente muy avanzado. Y lo más importante, Vanessa, a partir de, de todos estos años, desde el momento en que yo llegué acá hasta hoy, eh, no solamente el avance tecnológico, también he visto cómo mis compañeros, todos aquí los técnicos, todos han aprendido, hemos aprendido juntos. ¿no? Venezolana de Televisión ha sido una escuela para nosotros. Sí. Es un aprendizaje continuo. Yo siempre lo digo cuando a mí me preguntan, ¿No? Yo siempre lo digo, Venezolana de Televisión es un aprendizaje continuo, trabajar contigo también es un aprendizaje continuo y cada uno de mis compañeros acá son un talento. Venezolana de Televisión tiene el mejor talento del mundo y la mejor disposición de todos los compañeros. Gracias, gracias, Yané, Cristina Sutil, que tiene más de 20 años en Venezolana de Televisión. Todavía no, Todavía no pero casi. <risa> más de 15. <risa> <risa> más de 15, 15. ¿Tiene el canal, ¿Por qué? ¿Cómo comenzó esa relación Porque con BTV? Mi papá trabajó aquí, tuvo como ocho años trabajando aquí, Pedro Sutil Loreto, se uh -huh. llamaba mi papá, él trabajó aquí como técnico en el Boom y yo pues seguí los pasos de él, él era técnico pero él me llevó por las riendas del periodismo y él trabajó también en Radio Rumbos y bueno yo seguí aquí pues andando sus pasos. Eh, tengo aquí en el canal 15 años, yo entré antes de que entrara el presidente Chávez en esa justamente... Era las, todo lo que fue las elecciones, uh -huh. toda esta parte, todo eso lo vi, todo eso lo, lo estuvimos aquí. cuando, las veces que no lo que no lo querían entrevistar en ninguna parte, y hasta que cuando ganó, entonces sí, todas las puertas abrieron. Se rompió el bloqueo. <risa> Se rompió el bloqueo. ¿Puedes comparar ese antes y ese después en venezolana de televisión? Si comparas ese antes y ese presente, como decía el profesor Earle Herrera, ¿sobrevivió BTV a la rapacidad? Del pasado Pues sí, mira eh, Yo venía de, de la agencia de noticias de Prensa, Ahí ya trabajábamos con computadoras Cuando yo llego aquí Volvemos a las máquinas de escribir Las máquinas eléctricas Y las máquinas que no eran eléctricas eh, sí. eh, Fue como dar un salto atrás Porque el canal estaba casi que en el abandono Teníamos pocos reporteros Estaba en su mínima expresión Había programación Pero lo que era prensa eh, salía muy poco, era quizás el estelar en la noche después empezó a salir, teníamos la meridiana, matutina los fines de semana no había noticiero sino solo avances en momentos que pasaba alguna cosa especial eh, lo, el presidente en ese momento antes de que entrara el presidente Chávez eh, casi no tenía ningún tipo de apariciones creo que también por su condición porque estaba muy viejito que estaba, estaba Caldera en ese momento eh, y, pero ese transcurrir después que gana eh, el presidente Chávez y que asume eh, todo eso Pero yo creo que el cambio más grande y más fuerte fue después del golpe Después, de después del 11 de abril sí, sí, ahí este como que todo el mundo se dio cuenta del, de, de lo que estaba pasando De que las informaciones eran muy vaga, salía muy poco y se afianzó todo lo, que, todo lo que fue la información. Creo que a partir de ahí hubo un despegue en todo lo que fue la materia comunicacional del gobierno y del Canal 8, sobre todo como matriz de esa opinión. Henry Dávila, que tiene además 31 años de labor en venezolana de televisión, también puede contarnos sobre el antes y el después, que el profesor de decía que ese antes es que querían privatizar Venezolana de Televisión. Sí. Usted ha vivido la transformación. Sí. ¿Cómo es ese presente? Si lo compara bueno, con el pasado. Ese presente ha sido hermoso, porque en realidad a mí no me gustaba la televisión, pero la que me metió en este paquete fue mi mamá, pues. Y entonces, bueno, este, ¿qué te puedo contar? Empecé como editor fírmico, este, he ido avanzando, este, bueno, y la tecnología que, gracias a Dios, con Chávez no no, no ha ido, lo, ha ido creciendo, uh -huh. pues entonces, bueno, para mí ha sido un orgullo trabajar aquí siempre. ¿sabes? ¿Se siente orgulloso en claro, este momento? Claro, de tener todas mi, a, a todas mis amistades aquí, por lo menos la parte de imagen, de, de talleres, bueno, de transporte, de edición, editores de postproducción de todo. O sea, tengo. Y mi hermano que está aquí presente, que lo quiero bastante también. <risa> y entonces, bueno, ha sido una cosa muy importante para mi vida, pues. Y a mi madre que yo me la tenga en la gloria. Amén. O sea, en la gloria no, o sea, perdón, que siempre me la cuide, pues, porque yo me le dé salud. <risa> Gracias. Pedro Izaguirre, 18 años, supervisor de ingeniería. Pedro, tecnológicamente, ¿cómo ve al canal? Eh, bueno, al día de hoy. Eh, tecnológicamente, yo he visto el canal en un estado bastante avanzado. Demasiado, vamos, uh -huh. vamos hacia, ¿cómo le digo? Hacia la parte de equipos eh, de vanguardia, o sea, equipos futuristas que hemos tenido. Por lo menos tenemos el, el estudio 4, que uh -huh. es, lo tenemos HD. Sí. Eh, yo estuve en, con la gente que estuvieron en la instalación, participé con ellos también a diario. Eh, bueno, yo cuando llegué acá, apenas teníamos como cuatro máquinas para sacar un noticiero. Y de ahí se fue puliendo las cosas. O sea, sacamos noticiero corriendo todos los mediodías en la noche con cuatro maquinitas. Eh, poco a poco fue cambiando. Bueno, se compraron cámaras, microondas, flyaway y bueno, y la modernización que tenemos en los estudios. Las pantallas que... ¿Es el, el canal más moderno de Venezuela el día de hoy? ¿o no un es poco... el más moderno. Es, el más, es moder... el más moderno. A mí, pues una excelente noticia también. José Molina, 13 años en venezolana de televisión como productor. José, ¿cómo ve el canal en el presente? Bueno, en el presente, Vanessa, de Porque verdad que... usted ha estado en el presente, es decir, no estuvo en el pasado como otro Sí, yo, yo, yo, yo estuve en el pasado también, yo me incorporé en el canal en el año 98, ¿ok? Y este en ese momento, pues, estábamos pasando de un gobierno al gobierno del comandante Chávez, y bueno, el canal pues en aquella época no tenía recursos, estaba casi que totalmente en el abandono. Luego de eso, este, a mí me tocó trabajar ocho años con el comandante presidente como productor, uno de los productores del comandante. Uh -huh. Te puedo hablar básicamente de las actividades en la calle. ¿Cómo era trabajar con él? Con él era trabajar, eh, era muy fascinante porque aprendíamos todos los días algo nuevo. Yo aprendí a comunicar con el presidente Chávez. Yo me siento muy orgulloso hoy en día de haber trabajado con el comandante supremo. Bueno, y que tantas cosas te pudiéramos decir. ¿Cuántas cosas no vivimos? No solamente yo, sino mis compañeros, los técnicos, los demás productores. ¿Ok? Realmente tengo 15 años en el canal. Uh -huh. ¿Ok? Y bueno, ¿no? Para adelante. Esta es una escuela. Como escuela, ¿eh? Es. Sí, señor. <risa> Pedro Rivero, asistente técnico de microondas. Bueno, sí. Pedro, buenas noches. Eh, me siento muy orgulloso de trabajar en el, este emblemático canal. Demasiado orgulloso y igual que mi compañero me tocó trabajar con el presidente Chávez también a los presidentes en el río Caparo entre Barina y San Cristóbal sí. y una vez agarrando un monitor de esos que habían aquí me fui por un hueco me enyesaron el pie ahí así tuve que trabajar hasta que terminó eso y bueno cuando yo entré aquí yo recuerdo que cayó un palo de agua que en el estudio uno tenía unos potes que pasaba el agua directamente al, al piso Caray. sí y en la tres de Vargas que... Todo esto era centro de acopio y los lo, lo, lo colchones que traían para acá tenían que apartarlo porque el agua pasaba coladita. Oh, wow. Y eso era... Bueno, aquí se mojó todo el mundo. ¿A ustedes en algún momento les hablaron de privatizar el canal? Sí. Bueno, lo que, yo, yo lo que comentan los profesores. En el pasado, obviamente. Y esta oportunidad que tenemos ahorita de expresar esto, no, no, nunca nos la van a, Nunca nos la dieron. Ahorita... Con la tecnología que tiene ahorita el canal, bueno, eso se ve en toda, no solamente el canal de, de, de todos los venezolanos, de toda América Latina. Nos sí. quedan cinco minutos, nos falta nuestra compañera Angélica, nos falta nuestro compañero Julio Mota y cerrar con los profesores, además de Jorge Castro, una palomita. Le, uh -huh. le prestan el micrófono, Angélica, por favor, al señor Castro, por lo menos para que salude a nuestro pueblo esta noche. Bueno, un saludo a todo el pueblo de Venezuela y en realidad este, este canal es de, de los motorizados más que todo de Camaragua, Ambarreto vinimos a rescatar el canal en sí. aquel golpe y eh, nos dio eh, una vez el presidente nos dio una sorpresita subiendo la guaira porque nos puso a escoltarlo desde la guaira hasta Caracas. nosotros vimos que vamos a, a rescatarse rescatar poco gente cuando la laguada de Vargas, ¿verdad? Fuimos nosotros los motorizados y los motorizados somos los que siempre Venimos al canal a defender nuestro canal. O sea, aquí no nos tumba nadie. Amén. Y gracias al presidente, que Dios lo tenga en la gloria. Angélica. Angélica tiene 25 años. 20, sí, 25 a años a 25 en septiembre, Dios mediante. O sea que bueno, el antes y el después lo tiene muy claro. Sí, muy claro. Bueno, desde el de antes, es como que si no hubiese... O sea, este es un nuevo canal, realmente. Porque, ¿qué te voy a decir? Nosotros no es que trabajábamos con las uñas O sea... Trabajábamos hasta sin salario, trabajábamos nosotros. Yo entré en el año 84 y me ingresaron en el año 85 y duró un año sin cobrar. Pero bueno, como decimos todos, o sea, la experiencia que se quiere aquí este, no tiene comparación. Yo creo que lo, to, la mayoría de los canales que están aquí nacieron de, de Venezolana de Televisión, uh -huh. porque todo ese personal y todos esos técnicos, productores, directores y todo, están en todos los canales este, privados. Y bueno, yo creo que ya todo está dicho. Realmente, orgullo es poco de los que trabajamos aquí en Venezolana de Televisión. Este Venezolana de Televisión es la propia familia. Cuando decimos o vimos en otros canales que, que defienden a capa y espada, este, están defendiendo un capitalismo. Nosotros estamos defendiendo realmente la familia de Venezolana de Televisión y gracias a Chávez, este es un nuevo canal de televisión en toda Latinoamérica. <risa> Julio Mota, toma la palabra. Y se incorpora a nuestro compañero Gustavo Arreaza, presidente de Venezolana de Televisión. Desde aquí lo saludamos. <risa> Julio, adelante. Bueno, yo tengo, yo tengo 11 años en el canal. Entré exactamente el día que se decretó el paro. El sabotaje petrolero. El sabotaje petrolero, ese día entré yo. Mira, ha sido una bella experiencia, bien bien grata, bien bien... Porque a mí lo, lo difícil de la lucha y demás no me parece sino grato, porque para eso estamos, pues, para luchar y ver lo que he visto. Hemos crecido, hemos tenido problemas, tenemos problemas, bueno, y, y en eso estamos. Pues. Este Resolviéndolos. Es, es, eso, es, eso es vivir, enfrentarlo y resolverlo, en eso estamos. Bueno, y, y pienso que vienen cosas mucho mejores y demás. Hasta, hasta presidente tenemos. <risa> Nos, nos dicen que nos quedan dos minutos les proponemos cerrar a los profesores para cerrar el programa con Gustavo profesor de Arle Herrera la relación entre el comandante Chávez y venezolana de televisión bueno mira rápidamente lo voy a decir entre el comandante Chávez y el kiosco de la madre yo le voy a dejar la exposición conceptual al profesor Juan Barreto y voy a contar una anécdota Entonces, cuando aparece el kiosco era un tarantín de ojalata, ¿no? Sí. y nadie lo quería producir además yo no sabía en qué lugar iba a ir porque cada domingo un día lo ponían en el estacionamiento otro día bajo un aire acondicionado, la brisa se llevaba a los periódicos, hasta que un día yo estaba analizando la agresión mediática contra Venezuela, y el presidente Chávez vio ese programa, y dijo, caramba, acabo de ver un programa muy bueno, un tarantino, una cosa que está allí. Dijo, ese programa debería de ser diario. Bueno, el siguiente domingo me dieron un estudio. Sí, y, tenía, <risas> y tenía una cola gente, todo el mundo lo quería producir. Entonces, bueno, muy agradecido al comandante Chávez. ¡Profe, qué lengua! ¡No cambia! Luis Sí bueno, eh, la relación entre BTV y Chávez, claro, que además usted nos sí, lo anotó que quería hablar sobre eso. Eh, Chávez terminó siendo una figura estelar ancla de BTV, porque a los presidentes terminó siendo sí. el programa pivote, alrededor sí. del cual se movía buena parte de la programación. Y eso le dio una fortaleza a este canal. Y bueno, y ahora tenemos a Jorge Arreaza, quien admiro, reconozco. A Gustavo. Jorge, a, Gustavo a Gustavo, bueno, bueno son, son, son la misma gente, la familia. Y que siempre ha amado, ha querido a BTV. Yo me acuerdo sí. cuando tú con las uñas producías cosas, ¿no? Junto con el señor. con Hernández el para el tío. canal, bueno, y ahora presidente. Y en las circunstancias más difíciles, podemos dar de, de manera pues que merecido, merecido. Y las cosas llegaron al, de, al llegadero, ¿no? llegamos a un momento de crecimiento, de estabilidad y de despegue como lo calificabas tú Vanessa, eh, gracias al impulso que le dio el presidente Chávez y al impulso que le van a seguir dando en nombre del presidente Chávez y de este pueblo todos estos camaradas y todos los que están aquí detrás de las cámaras y todos los que están descansando en su casa, que son el pueblo de Venezuela haciendo televisión Gustavo Reaza, no podemos perder la oportunidad en un minuto que nos vamos a robar de nuestro compañero Walter Martínez. Anuncios que viene para BTV. Bueno, Vanessa, buenas noches. Bueno, aquí estamos. Gracias, Juan, por esas palabras. Saludos a todos. Para mí es una emoción inmensa el llegar a 49 años de edad, porque yo nací en el 64, e igualmente el canal venezolana de televisión llegará a 49 años. Yo llegué aquí en el año 2002 a darle un respaldo a Jesús Romero Anselmi, del que quizás yo puedo decir que ha sido mi gran maestro de vida. He estado en distintas circunstancias como asesor, como gerente de programación, vicepresidente de ejecutivo y ahora me dan la responsabilidad de presidirlo. Yo creo tener una ventaja comparativa con cualquier otro que ha podido nombrar, cualquier profesional capaz que ha podido venir a esta casa a dirigirla, que es que yo he hecho mi carrera aquí uh -huh. y estos son mis hermanos, nos conocemos todos, nadie quizás conozca a Venezolana de Televisión como la conozco yo, que viví desde esos momentos difíciles del golpe de estado, del paro petrolero y bueno, ahora llegamos en otro tiempo, Ahora llegamos con el primer presidente chavista y tenemos el compromiso de continuar con el legado histórico del gran comunicador, quizás el más grande de todos los tiempos, Hugo Chávez. ¿Qué implica Yo, eso para BTV ahora? Para BTV significa nosotros tenemos planes de volver a producir. Uh -huh. Creemos que eh, cuando uno visita el sur siempre le dicen, bueno, y mándenos historias, mándenos ficción, mándenos todas esas cosas que Venezolana de Televisión, que es el canal de Chávez, debe producir. Y como nos hemos convertido en el frenesí de los últimos tiempos, en un canal de información, hoy nos pide el presidente abrir las compuertas y estamos preparando la estructura del canal para producir nuevamente. Oh, okay. Vanessa, para terminar... Eh, yo tengo, bueno, un doble compromiso. Uno, por supuesto, con nuestro comandante supremo y eterno, y el otro como hijo de Jesús Romero Anselme. Eh, he sentido, y te voy a cerrar con una anécdota. El primer día que llegué, después de haber sido nombrado presidente, venía caminando por los pasillos, besando y dándole la mano a mis compañeros, a mis camaradas de vida, y una voz de un espontáneo que yo no logré descifrar, no supe quién era, gritó. Qué bueno que llegó BTV a dirigir BTV <risa> aquí tenemos, tenemos la torta pero no tenemos el encendedor porque afortunadamente no somos fumadoras ni fumadores pero parece que si hay un yesquero que va a aparecer por allí, así que le pedimos a Beverly, nuestra compañera adelante vamos a aprender, bueno si hay un fumador lamentablemente Aquí vamos a encender porque con esta torta vamos a celebrar nuestros 49 años y vamos a cantarle cumpleaños. ¿Qué más? ¿Qué más? 29 años dedicados a ofrecerte lo mejor de la televisión nacional. Celebramos nuestro aniversario con la garantía y el compromiso de seguir siendo una ventana abierta en los hogares venezolanos. Mejor hubiera sido para mí. 49 años de imágenes y sonidos 49 años de recuerdos venezolana de televisión 49 años marcando la historia ¿Qué tal, amigas y amigos de Venezolana de Televisión? Bienvenidos al presente compacto informativo de madrugada en directo. Les saluda Edgar Rodríguez en nombre de todo el equipo de BTV que hace posible este espacio noticioso para que usted esté informado las 24 horas del día. Comenzamos. El 1 de agosto de 1964 nacía en el país un nuevo canal de televisión bajo el nombre de Cadena Venezolana de Televisión, mejor conocido como el Canal 8. Tres años más tarde comenzaba su primer espacio de noticias. A continuación les mostraremos los avances y los logros que ha dado desde sus inicios. Era la época de 1967. Comenzaba el primer espacio de noticias del canal, denominado el noticiero CBTV. El paro de obreros y comerciantes se extendió hoy a los hospitales y líneas de autobuses. Como primer y único reportero se contrató a un joven llamado Martín Pacheco, quien se encargó de dar cobertura a prácticamente todas las fuentes. Los inicios fueron muy humildes. En ese momento no existían corresponsales en el interior del país y los equipos de cámara pertenecían a una productora contratada. La pequeña pantalla no tardaría en convertirse en el más poderoso medio de comunicación de masas jamás conocido. Transcurrían los años 70 época en la que cambió en reiteradas oportunidades el nombre del informativo del canal Noti8, Telediario, El Noticiero para Usted hasta que en 1983 se le otorga el nombre de la noticia el cual se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la actualidad Llegamos a los años 80, década de grandes cambios políticos mundiales Época, que transformó desde la forma de vestir hasta la tecnología comunicacional. Revolución que llegó a la pantalla chica, pues la realidad dejaría de verse en dos colores. Conoceríamos entonces la televisión a color. Amores televidentes, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de La Noticia. En 1984 la noticia estrena un innovador estudio con sala de redacción y edición. En este año también se establecieron las corresponsalías en el país y en Caracas solo se contaba con 10 camarógrafos asignados e igual número de reporteros. En los años 80 el noticiero llegó a constituirse en uno de los informativos más completos y mejor elaborados de la televisión venezolana al punto de recibir dos premios nacionales de periodismo y múltiples reconocimientos estadales y municipales. Tras la caída del Muro de Berlín llegaron los años 90 y con ellos la evolución acelerada de las telecomunicaciones. Para Venezolana de Televisión esta realidad fue distinta. Mientras las televisoras privadas se adecuaban a los cambios tecnológicos que se producían en el mundo, el canal del Estado pasaba por un periodo de franca decadencia. En 1998 el país dio un giro y la revolución bolivariana también llegó al canal de todos los venezolanos. De los grandes cassettes conocidos como UMATIC, Pasamos a utilizar estos más pequeños que en el mundo audiovisual tienen por nombre Divisi Pro. Ahora, estas tarjetas con mayor capacidad de grabación son empleadas en nuestro día a día. Es el salto de un sistema analógico a la era digital. Y es que el mundo actual evoluciona de manera avasallante, por lo que es necesario adaptarse a los cambios que se producen. Es así. Como en el 2012, Venezolana de Televisión estrena este innovador estudio de alta definición, el más moderno de América Latina, hecho que constituye un salto gigantesco en la producción televisiva nacional. Actualmente, el canal cuenta con 25 reporteros en la ciudad capital y con 16 corresponsales en el interior del país para dar cobertura a los hechos noticiosos. Si bien todo ha evolucionado, existen algunas cosas que no han cambiado en lo absoluto. La velocidad con que se genera la información, la presión de la sala de redacción y la pasión y compromiso que desde acá se sigue imprimiendo para mantenerlos a ustedes bien informados. Melanie Moncada, La Noticia. Y desde escribir y hacer tomas de una situación cotidiana hasta la cobertura de grandes hechos que marcan la historia, Venezolana de Televisión representa un gran espacio de aprendizaje para el ejercicio de la información. Y es que más de cuatro décadas formando a un personal de calidad y capacitado para llevarles a ustedes la información de primera mano. En sus 49 años, Venezolana de Televisión ha evolucionado, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también como una escuela para todos aquellos que forman parte de esta gran familia como lo es Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Más que un canal de televisión ha sido, es y será... Universidad de la vida, las experiencias y el aprendizaje significativo y permanente. Familias que se forman, venezolanos que han nacido y otros que han partido. Estas paredes han sido testigos de historias personales y mundiales. Gracias a Venezolana de Televisión aprendí como periodista, me formé como periodista. Aún te di mis primeros pasos en lo que es ahora la agencia bolivariana de noticias, me formé. Como periodista, gracias a Venezolana de Televisión, ya en estos casi 12 años que tengo ejerciendo mi profesión. Sí es, obviamente, una escuela, y es una escuela sobre todo cuando uno como ser humano, como periodista, como profesional, lo valora. Porque definitivamente la universidad, lo que te enseñan en la universidad no es suficiente, tienes que ir a la práctica. Es la otra, la universidad de la vida, ¿no? Uh -huh. que, que son estudios que se complementan. Y en el Canal 8, si tú realmente quieres y estás interesado, y te dan tus jefes la oportunidad, hay que aprovecharla. Yo siempre yo siempre dije que el Canal 8 es la universidad de la televisión en Venezuela. Siempre fue una escuela de verdad y aquí aprendimos mucho y creo que todavía se continúa aprendiendo. Que... Las oportunidades son infinitas quienes laboran o pasaron por los espacios de Venezolana de Televisión ven en este medio un horizonte de confianza y estímulo para subir las escaleras hacia el éxito más gratificante. Porque yo llegué en el ambiente de mantenimiento, luego pasé al laboratorio, laboratorio de cine, y luego el laboratorio de cine pasé a laboratorio de fotografía, luego asistente, de asistencia camarógrafo. Después, duré un tiempo con mi comandante Chávez y, e inclusive con Chávez, era prácticamente director. Cuando empecé, empecé como ayudante de, de Camaroba. Anteriormente yo entraba como ayudante, yo pasaba asistente. Uno de Calafone, para luego no decir yo soy Camaroba. Ya era cargo era más dinero por suerte, por supuesto, pero que no cuidaba. Y eran más responsabilidades. Y de ahí en adelante, bueno, saltea al área de, de edición, de la que estamos haciendo hasta ahora. Mi trayectoria allí en el Canal 8 fue toda una escuela, porque fueron 17 años de mi vida, dedicados al, al Canal 8, donde aprendí muchísimo en todas las facetas que me desempeñé, los diferentes cargos que ocupé, hasta, bueno, mis últimos roles allí estuvieron como ancla de noticiero de programas de opinión dentro de Venezolana de Televisión. Durante días, noches, semanas y hasta meses, esta planta televisiva se transforma en una segunda casa. Para quienes con dedicación, amor, pasión y profesionalismo, trabajan para millones de personas que fielmente ven en VTV una ventana para conocer la verdad. Así es, y seguirá siendo el canal de todos los venezolanos. Son Eli Urdaneta, La Noticia. Anécdotas de quienes dedican su vida al acontecer diario A continuación reviva junto a nuestro equipo de trabajo Las vivencias y recuerdos que el periodismo Le ha regalado en estos 49 años de servicio a la información En el Canal 8, veamos Yo llegué a la noticia justo cuando comenzó el gobierno del presidente Chávez Llegué siete días después de las elecciones en las que ganó el presidente Chávez Yo llegué al Canal 8 pero como bastante, imagínate y de verdad que ha sido un placer estar aquí. Yo viaje por casi todo el mundo, pues, una experiencia inolvidable y, y un aprendizaje en una escuela de vida, yo se la desearía mucho pues. En el gobierno de Herrera Camping se compró una especie de franquicia eh, de un noticiero norteamericano que se llama For You, y aquí se traducía por usted, para usted. Entonces yo decía, en Arte y Cultura, Labor Sombrano para usted. Eso fue en el año 82 y bueno ahí me quedé en el canal durante muchísimo tiempo, tanto que ya lo habré olvidado. Lo único que no olvido es, es la vivencia, son los recuerdos, el compañerismo. Tengo 13 años trabajando en Venezolana de Televisión, cumplidos ahorita el 27 de este mes. Somos la parte más vital del canal en cuanto a las noticias, porque salimos en vivo. Ingresé un 16 de marzo de 1978 y en el equipo de las noticias, bueno, ya tengo más de 12 años, ya fijo aquí en lo que es el departamento de los estudios de prensa, pues como camarógrafo de prensa. Cuatro minutos, más y vamos al aire con lo que escribió el presidente. He tenido experiencias con el periodismo que son increíbles en mi vida y que me han dejado marcado de una forma indeleble. Una vez... Hay un concierto de Joan Manuel Serrat. De repente se era un bululú. ¿Y qué pasa? Era Chávez, que estaba recién posesionado a la presidencia de la República. Viene caminando y nadie lo podía creer. Y entonces el bebé me dice: Chico, ¿qué haces tú con esa cámara ahí? Hasta ahora. Y le hice una entrevista. Y fue una cosa muy simpática porque cuando yo le digo cómo le pareció el concierto de Serrat, él me dice: Muy bueno. ¿Quiere que le cante? Golpe, a golpe. Verso a verso. El tema de los aviones Sukhoi fue una experiencia increíble, de verdad, porque yo no me esperaba eso. Pues. Empezamos a subir en el avión y a subir y a subir y a subir hasta que se hizo de noche y el piloto me decía: Mire, ya, ya eso que tú ves arriba son las estrellas y era mediodía, o sea. Aquí hay una anécdota muy famosa que, bueno, que la gente nueva, le, tiene, le tiene pánico a, a este estudio de cuatro porque supuestamente aquí sal, dicen que sale un monje. Bueno, hace poco estaba yo sentado aquí en el estudio tranquilamente y, y, la, y todo el estudio se movió y todo empezó a moverse los faroles y todo y no había nadie aquí. Entonces, bueno, yo creo que fue el monje que movió eso, pero, pero yo, yo me quedé tranquilo. Nosotros hemos vivido bastantes momentos, tanto buenos como malos. Uno se asusta pero se emociona porque... Sí. Imagínate tú, por ejemplo, nosotros en nos Valdana nada más que por firmar el cielo, porque el cielo estaba lleno de globos. Y yo dije, no, esto hay que firmarlo Y resulta que los globos eran para protegerse de los bombardeos. Y yo no sabía, bueno, me agarraron en una paliza. Y yo no dije bueno, ¿y qué pasó? No, que eso se cree? ¿Cómo va no firmar eso y tal, que sé yo? Bueno, esa primera afirmación, por supuesto que la perdí y me la quitaron. Pero tú te crees que yo dejé hacerlo. Más rápido dije, tengo que hacerlo. Me acuerdo de, de, de cuando la tragedia de Santa Cruz de Mora que mucha gente se nos acercaba y nos decía oye, queremos que nos pongan en la pantalla porque, para que nuestros familiares se, sepan que estamos vivos. Pues. Ha sido muy importante porque en verdad lo hemos hecho con mucho profesionalismo pues, y, y, y hay gente que sabe de la materia. Yo a los 66 años que voy a cumplir ahorita en noviembre yo todavía estoy activo y cada vez que puedo hacerlo por ahí lo hago pues. Siempre reportando como dice. Venezolana de Televisión ha jugado un papel primordial, un papel fundamental en todo lo que ha sido la movilización del pueblo en este proceso revolucionario y en todo lo que falta vivir, porque esto es un proceso que apenas se está iniciando. Y la nueva Venezolana de Televisión nació de las batallas por la democracia impulsadas. Por el eterno comunicador Hugo Chávez, este jueves presidente de la República, Nicolás Maduro, felicitó a todos los trabajadores y trabajadoras del Canal del Estado por su aniversario número 49, destacó su labor en informar la verdad al país. Una televisora que aporta, bueno, un buen porcentaje de la información para la vida en felicidad del pueblo venezolano, para la estabilidad política del país. Esta venezolana televisión que hoy, que hoy existe, nació de las batallas por la democracia, año 2001, de la derrota del golpe de Estado, hay que recordar hoy a Chucho Romero Anselmi, uno de los arquitectos de la nueva venezolana de televisión que hoy tenemos, y a su presidente de hoy, que es uno de sus hijos, Gustavo Arriaza, quien ahí, bajado junto a muchos compañeros y compañeras, han estado en el proceso de transformación de Venezolana de televisión. Y queremos felicitarlos hoy en sus 49 años. Bien, con esta nota hacemos nuestra primera pausa, pero no se aparte de nuestra sintonía. En breve regresamos con más información de su interés. BTV, el canal de todos los el hombre más grande de su tiempo tuvo también grandes enemigos. Su nombre, Simón. Su apellido, Bolívar. Solo en cines. Chávez se parece a Bolívar en la grandeza. En la grandeza de su pensamiento, en la grandeza de sus ideas, en la grandeza de sus acciones y sobre todo en su calidad humana y su visión estratégica que tiene de un mundo multipolar. Vamos todos todos este sábado 3 de agosto a las 10 de la mañana a marchar contra la corrupción desde Plaza Venezuela hasta la Asamblea Nacional los bolivarianos levantamos la espada de Bolívar por una patria honesta legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez este sábado a las 10 de la mañana vamos a dar una contundente demostración de fuerza, de unidad vamos todos a marchar contra el chantaje de los corruptos Vamos a marchar en apoyo al presidente Maduro y a los diputados honestos de la patria. Todos contra la corrupción. Chávez vive. La lucha sigue. Partido Socialista Unido de Venezuela. El partido de la revolución bolivariana. Me encanta que Bolívar y Chávez estén en nuestras calles porque eso ratifica que somos tierra de libertadores que estemos aquí llenos de patria, gracias a Chávez y Bolívar, eso nos nutre como venezolanos. Son nuestros libertadores y deben de estar permanentemente en nuestros espacios.